You Não, vai Ahí que tenía el No me acuerdo más yo. No. No, no? ¿O no? Sí, sí, la firma. de acá. Pescado muy, muy combativo, muy combativo. Está picando más o menos a 70, 80, 90 centímetros. Tenemos regulares de esa profundidad. Porque, bueno, con el tema del frío se ha ido un poquito más abajo el pique, pero realmente unos pescados espectaculares. Seguimos. A ver, ahí.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 De pescado uno acá vamos a meterlo adentro rápido ya levantamos el otro y mostramos mira espera eh Mostrá acá arriba y ahora, levanto, ahora levanto el otro para que lo veamos ya que doblete espectacular espectacular así está la laguna de la picasa en estos momentos muchachos mucho mucho pique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 Qué pena, qué pena. Genia <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> total. Ay, perdón. Ah, sí, no estoy Ah, hay un hay problema, ¿no? Uy, espectacular la escena. Estaba sacando un pescado y le fijo la caña. Está bien este equipo, eh. se están haciendo bien las cosas. Trabalo y sacalo. Por Bueno, se, bueno se, seguimos la sí, cena. Otro ¿sabes? pique para que vean ¿sabes? la intensidad del pique de todo Matungo grande. Eh. Mira, mira la cola azul. Que tiene mira, la cola azul, mira qué pescado. Trae un poquito más, trae un poquito más. Ah, ahí está. mira qué pescado. No. Eh. Eso es para que veas que soy buen compañero. ¿eh? ¿Qué compañero tenés ¡Claro! ¡Fuerza! ¡Sí no, no! no, no, no. ¡Ahí tengo una! dale! ¡Vamos al copiador! ¡Qué salto que digo! ¡Se enojó mal! Quilombo. Ahí va, si quieres, ¿qué cosa hizo ahí? muy Bueno, papá, a ver si sale vos. A ver, copió, copió, copió 10-4. Sí. Un pescadazo, Pero es la salada. Con el guía. Andrés. que sabe, pescar los grandes, eh. No. El copiador. <ríe> sorprendente espectacular este espectacular